Bueno, de lo que más me gusta de WhatsApp es que gracias a los amigos te enteras de un montón de cosas que si no, jamás sabrías. Como por ejemplo que las patatas fritas del McDonald's son un remedio contra la calvicie o que ojo, nuestra salud está en peligro si tú utilizas papel de aluminio tienes que mover los alimentos con la parte brillante hacia adentro porque de la otra manera es súper tóxico y ojo que también te enteras de ofertas el otro día a través de un grupo de WhatsApp me venía un cupón de 150 euros de Mercadona que estoy dispuesto de usarlo enseguida pero incluso tiene un beneficio social y muy solidario whatsapp como el ejemplo de esta niña ciega tan guapa que cuando compartes la publicación con tus amigos se donan 10 céntimos para que haya una operación y pueda haber no me digáis que no es genial y es que whatsapp tiene muchas utilidades y todas estas noticias serían estupendas si no fuese porque son falsas soy Duarzen, en este vídeo te voy a contar qué puedes hacer cuando te encuentras con un bulo en WhatsApp, sobre todo cómo detectarlos y cómo desactivarlos. Y es que sí, a todos nos ha pasado, a ti también, que recibimos algún mensaje de WhatsApp de nuestros contactos en algún grupo con alguna información pues del estilo de las que te he contado antes. Cosas como muy impactantes, chollos, ofertas, injusticias, mensajes que si tú reenvías hace algo WhatsApp, hace algo Facebook, evidentemente la gran mayoría de estos mensajes son falsos y las razones por las que se colocan en WhatsApp y en otras redes sociales para que se difundan son muy variadas. No voy a entrar en este vídeo a explicarlo. Tiene que ver con conseguir tus números de teléfono, tus cuentas de correo electrónico. Lo que sí te quiero contar en este vídeo son tres pasos muy sencillos que todos deberíamos hacer cuando recibimos uno de estos mensajes. Tres pasos que si los implementas cada vez que pasa esto, estarás contribuyendo a que internet sea un sitio mejor para todos. Allá vamos. Uno, no lo compartas. Cuando recibas este tipo de mensajes, aunque tu primera tentación sea enseguida compartirlo para que los demás, para que tus contactos se enteren, no lo hagas. Seguramente en cuanto te llegue ya puedes tener la sospecha de que aquí pasa algo, porque ya estamos acostumbrados al típico bulo que nos llega por WhatsApp. Por lo tanto, no lo compartas. Espérate y pasamos al segundo punto. 2. Comprueba en Internet si la información es verdadera o falsa. Y es realmente sencillo hacerlo, porque lo único que necesitas es entrar en Google y hacer una sencilla búsqueda. Da. Por ejemplo, puedes poner parte del texto literal que viene en esa imagen, porque generalmente los bulos suelen ser unas imágenes recortadas, o si es un texto puedes también seleccionar parte del texto. Lo pegas en Google y probablemente lo más seguro es que vaya a aparecer una información diciéndote que eso es un fraude, que es un bulo y que no es una información cierta. Hay muchos artículos de periódico y de blogs donde se destapan este tipo de bulos porque se suelen poner de moda de un día para otro, con lo probablemente solo necesites menos de un minuto para detectar si esa información que te han pasado es un bulo. Piensa también que cuando tú estás haciendo esto, tienes una satisfacción propia al descubrir que eres capaz de manejar tus fuentes de información y tu conocimiento y que eres capaz de discernir lo que es cierto de lo que es falso, simplemente realizando una búsqueda, gastando muy poquito de tu tiempo. Y tres, Desmiente el bulo en WhatsApp, es decir, responde a esa persona que te ha escrito o dentro de ese grupo donde se ha recibido ese bulo. ...y enlaza alguna noticia donde se desmienta. Ya te he comentado que hay artículos en periódico y en blogs que seguramente están desmintiendo esa noticia. Mucha gente juega con la buena fe de las personas que enseguida quieren compartir información útil para los demás. Pero piensa una cosa, todos tenemos una responsabilidad en esta sociedad de la información. Hay temas muy delicados como la guerra como la salud, como los niños. Vamos a ejercer nuestra responsabilidad en esta sociedad de la información. Y hasta aquí, tres sencillos pasos para desmontar un bulo en WhatsApp. Yo soy Lugarcén, muchas gracias por suscribirte, muchas gracias por esos pulgares arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto sin ti no sería posible. ¡Hasta luego!